Buenas tardes, compañeros, todos. El tema número 13, por favor a la mano para poder trabajar. Ok, doctor. Good morning. Good morning. Material a para poder dar inicio. muy bien vamos a dar inicio a ver trabajamos hoy día con el tema de joseph 2 ya que viene del Joseph. vamos a visualizar acá la, la ppt y después vamos a abrir este la pizarra para ir explicando poco a poco en el tema de joseph eh, 2 que viene a ser en, en español, ¿no? Lo que nosotros conocemos como solía, en pasado. ¿Qué solíamos hacer? Ah, ahí Joseph II Wall, solíamos caminar ah, for the beach, okay, por la playa. Entonces, ahí estamos trabajando Joseph tú O de repente, con actividades que hacíamos eh, anteriormente, ¿no? Como The people used to wash to Las personas solían lavar la mano. Actividades que ya al momento de repente no se repiten. Actividades que dejaron de repetirse y que ahora se están trabajando ¿no? de una forma diferente. Entonces, para ello, nosotros trabajamos con Joseph. Vamos aquí, siguiente PPT. Ahora, ese use, set, que viene a ser un verbo modal, ¿ya? se va solamente a trabajar con situaciones del pasado. ¿ya? Eh, el use viene a ser el verbo infinitivo usar, ¿no? Pero en este caso, al estar en pasado como use, set, lo vamos a utilizar como el, el verbo. Ya, solía en tiempo pasado, infinitivo en tiempo pasado. Vamos a abrir la, la pizarra para poder empezar a trabajar. A ver un momento. Ah, ya se abrió la pizarra. A ver, un segundo que está abriendo, habilitándose la pizarra. Listo, ok, tenemos en este caso que el verbo in, en la forma infinitiva es el verbo use, use que en traducción es usar. Ya, lo puedo utilizar como el verbo solía, pero en presente. Yo suelo, yo suelo haber salido de compras. Es algo que todavía continúo haciéndolo. En tiempo presente se puede trabajar presente y, futuro, eh, presente y pasado, el trabajo se puede realizar, ¿no? no tiene ninguna complicación. Sin embargo, vamos a trabajar como ese Joseph tú, pero en tiempo pasado o pasado simple. Just eh, viene a ser un verbo regular, regular, verb, verbo regular. Y como es un verbo regular, nosotros sabemos que los verbos regulares llevan ed. Entonces, use en pasado simple como verbo regular sería use Ya hay una e, no va a ser necesario repetir una e más. Ahora, como auxiliares, auxiliares del presente simple sería it. ¿Por vamos a trabajar, eh, en este caso, con pasado simple, el pasado simple? Es como habíamos trabajado anteriormente con los otros verbos, ¿no? Yo caminaba, tú caminabas, eh, nosotros estudiábamos en tiempo pasado. No hay ninguna diferencia, el uso y empleo es el mismo es el mismo. Eh, Mirza, dime, hija. esto doctora, eh, good morning. Una consulta. Usted me dice que el verbo usar es el verbo solía, o sea, el verbo soler. Eh, y mi pregunta es, me dice que uno puede usarlo en presente. Yo suelo caminar, por poner un ejemplo. En presente, ¿cómo se podría decir yo suelo caminar? Porque estamos viendo el yo se to, el pasado. Pero en presente, ¿cómo pasa? En el presente simple. Acuérdense que hay presente sí. y pasado simple. Y el presente simple utilizan los auxiliares do y das. Y, y las reglas del. No, personas. me refería. A lo que me refería, doctora, era que just to es un. modal, como dice usted. no Entonces, el just to en pasado, pero también se usa en presente, o sea, acompañado con el, con el auxiliar, es lo que se está diciendo. Sí, pero si me dejas poder explicar, ya, Mirsa, sí, no, si no, no. me dejaras primero terminar, creo que llegaríamos a ese punto. No está te bien, me adelantes, claro. sí. por favor, ya ahorita vamos a llegar a este punto, porque se me va a confundir. Eh, el trabajo es el mismo, como les decía yo presente y el pasado simple que nosotros hemos trabajado. Por regla general, ya tiene una estructura ya definida. Como les decía, en el caso del verbo use, que es el verbo usar, pero en este caso no lo voy a trabajar como el verbo usar, sino en tiempo pasado como el verbo solía. Es un verbo regular, en su forma regular. En su forma regular, yo sé que este verbo le voy a aumentar ed. Entonces, ya no sería just, sino just, en pasado. El auxiliar que voy a trabajar va a ser, pero ¿qué más debo de recordar del pasado, simple? Primeramente, eh, eh, en su forma, en, en, eh, perdón, en afirmativo, en afirmativo, el verbo se va a escribir como just, en tiempo pasado. No sé si recordarán esa parte. Y en negativo, en interrogativo, como ya está acompañado del did, va a trabajarse en tiempo presente, en use. Vamos a recordar un poco la estructura de estos verbos. Tenemos aquí una oración positiva en pasado ¿Qué me dice sujeto más... El verbo, en este caso, yo voy a trabajar con el verbo user, el verbo solía. ¿Ya? En este caso, a ver, vamos a verlo desde acá. Pasado, impas. Y nosotros decíamos, por ejemplo, nosotros... Run, corrimos en la parque, en el parque. Nosotros corrimos, ¿no? Tiempo pasado en el parque. Entonces, ya aquí estoy trabajando pasado. ¿Y cuál es el verbo en pasado? El Run, porque el run ya yo no lo estoy considerando como run. Ahora, ¿qué sucede? Que como yo voy a trabajar ya en el caso de... Yo que ya el verbo ya está en pasado. ¿ya? El verbo ya está en pasado. Y yo voy a decir, we, you said, Nosotros solíamos. Ah, ¿pero qué solíamos? Correr, saltar, nadar, jugar, etc. Va a estar acompañado de otro verbo. Entonces, voy a desprender un poquito aquí para dejarlo bien estructurado y si yo coloco el otro verbo y este verbo va a ir en forma infinitiva porque dice yo solía, pasado, correr. Ah, el verbo va en tiempo infinitivo, no tiene cambio, pero dos verbos juntos en una sola oración no pueden estar. Por ende, yo aquí recién entre verbo en pasado y entre el otro verbo Voy a colocar tú, que viene a ser un conector, un conector, nada más. ¿Para qué? Para que los dos verbos no queden, en este caso, gramaticalmente mal. ya Porque dos verbos juntitos, juntitos, no pueden estar. Tienen que estar separados. Y mi punto de separación va a ser el tú. Ah, ahora sí. Miren, entonces yo digo, we used, nosotros solíamos. El tú no tiene traducción. Nosotros solíamos... que, A ver, vamos a poner aquí. Nosotros solíamos study, estudiar, ¿no? Eh, eh, en presencial. En presencial. Nosotros solíamos estudiar en presencial. Ahora no. Ahora estamos virtual. Ah, cambió. Entonces, ¿qué tengo aquí? Mi verbo... You said, pasado, y el otro verbo en su forma infinitiva, en su forma base, en su forma normal. El único verbo que cambió fue este. Lo mismo sucede cuando yo lo quiero trabajar en presente, porque habíamos dicho que el presente sí se puede trabajar. Vamos aquí, presente, pero estamos hablando del presente simple, no del presente progresivo, pasado progresivo, ando, ah, endo. Yo estaba soliendo, ya ahí ya no, no, este yo no es un verbo acción y no se le puede agregar ing como verbo solía. Acuérdense bien. Dentro de los tipos de verbos tenemos verbos con acción, verbos sin acción, verbos que pueden tener acción y, y no pueden tener acción porque tienen una doble traducción. Como el verbo usar sí tiene acción, pero como el verbo solía, el verbo eh, suelo no tiene, entonces se queda en pasado y en presente simple, nada más. Ahora, la estructura es la misma que ustedes han venido trabajando, sujeto, verbo complemento. Pero recuerden que si yo lo voy a usar como el verbo solía, ah, yo solía y necesariamente va a estar acompañado de otro verbo. Por ende, por ende, dos verbos juntos no van a estar. Entonces, yo voy a colocar sujeto. El primer verbo es el que va a llevar las reglas de la tercera persona. Si es que trabajo con la tercera persona, que ustedes ya recuerden, Recordarán que era que eh, si le aumentamos una S, una S o Yes, etcétera. Ya, eso sí lo, lo tienen que tener. Ahora, como son dos verbos juntitos, lo voy a separar y lo voy a agregar como sujeto, verbo, conector tú y otro verbo. Esto por lo general, esto yo no es necesario que nosotros lo coloquemos aquí, porque ya ustedes tienen que tener en cuenta. Siempre que trabajen con dos verbos juntos por obligación, tienen que separarlo con el conector tú. Por ejemplo, el verbo tener, que funciona como obligación. Yo tengo que estudiar. I have, el verbo have, tener. Y estudiar es study. Have, study, no. And I have to study. Tengo que estudiar. Entonces, se, se, siempre se separa. Entonces, lo mismo va a suceder aquí. Ya, lo mismo sucede aquí. Entonces, si yo digo acá, yo solía estudiar en presencial, ah, en este caso, en presente, ¿qué sería? Oh, we, nosotros, el verbo use, suelo to, study, in presencial. Listo. Yo suelo estudiar en presencial. Es lo mismo. La estructura no difiere. Por eso les decía, aquí, esta parte que tenemos aquí, prácticamente es un pequeño review, un pequeño repaso de lo que ustedes ya tienen. Porque esto no puede ser un tema nuevo. Acá solamente estamos utilizando con ya Utilizando ese verbo use o use it como el verbo solía suelo en este caso que puede ser utilizado como cualquier otro verbo lo quiero utilizar con el verbo have no en este caso yo puedo decir aquí yo tuve ah yo tuve que ah, yo lo trabajo como pasado yo tuve que estudiar en presencial tuve y si es presente obviamente ese verbo en presente cambia el verbo en presente sería have. Ah, yo tengo que estudiar en presencial. Entonces, es la misma temática que nosotros vamos a seguir. El mismo verbo en, o, o el mismo tema del pasado y del presente simple, solamente que lo estamos estirando un poquito, estirando para agregarle un verbo más, para utilizarlo ya no como un verbo eh, simple. Si no, digámoslo como si fuese un verbo compuesto, etcétera, ¿no? Ahora sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí para poder continuar? Sí, doctora, una consulta. Hace un ratito usted dijo que uno de los dos verbos era el que se veía afectado con los cambios. ¿Cuál es, el primero o el segundo? Uno de los dos verbos va siempre con los cambios. Pero si, sí. tú, te, si tú visualizas aquí el sé que está en pasado, el otro verbo está en infinitivo, como le decía, y se mantiene en infinitivo. Lo mismo va a suceder en presente simple. El primer verbo es el quien va a llevar las reglas si es que tú los trabajas con tercera persona. ¿Cómo dices tú en tercera persona? Sí, sí, ella el solía. Verbo. Acuérdate que las terceras personas en... En presente simple llevan reglas, solo la tercera persona, que son he, she, claro. it. Entonces, siempre va a recaer en el primer verbo, porque es el primer verbo el que está mandando o dominando la oración. Por eso les decía, es el primer verbo y el segundo verbo cae en infinitivo, es decir, en su forma normal, en su forma tal cual nosotros lo conocemos. ¿Ya? Un ejemplito, por favor, si me hace mucha molestia, Quería más claro. ¿no? ¿Cómo? Buenos días. Si fuese si un ejemplito, por favor, para que quede más clarito, la, la regla de la tercera persona, ¿no? una oración. Eh, las reglas de la tercera persona, chicos. Claro, ya La esa tercera parte, persona, Está, la está del, primer del primer inglés que ustedes debieron de haber llevado. Sí, A no, ver, no, solamente no. para poder escribir una oración. Ya, Porque esto ya no me concierne esta parte de acá. Sería Just sets To study in presentation. Agregaste regla de la tercera persona. Porque estás trabajando con she. Ya, en Ahora este sí. Ahora sí me quedó mucho más claro, doctora. Gracias. Esta parte, chicos, del presente simple es un tema que ustedes debieron de haber ya trabajado y otro es que esto se le dio un pequeño refuerzo a, en las primeras unidades. ¿ya? Entonces, esta parte ya tiene que quedar igual como el pasado. El pasado es un tema que ya ustedes han trabajado y lo trabajamos en dos, en dos clases. Entonces, hay que... Sí. Do, doctora, lo que pasa es que sí, sí lo tenemos claro, pero como ahora estamos usando el modal que usted dice, el ya uno entra en confusión, ¿qué verbo es el que se ve afectado? ¿No? Claro, Entonces, sí. eso es el tema, pero las reglas las tenemos claras. Así es. Vamos a continuar. Ahora, esto es en el caso de que fuese positivo. ¿ya? ¿Qué solíamos hacer? Ah, nosotros solíamos hacer determinadas actividades. Ahora, en el caso del pasado, o en el caso del pasado en forma negativa, ¿no? Ustedes recuerden que era sujeto más el verbo y el verbo cambiaba ya no a pasado sino presente. ¿Ya? Vamos a ponerlo de todas maneras más el conector tú más el otro verbo en su forma infinitiva, obviamente, más el complemento. Pero aquí, como sabemos, el pasado lleva auxiliares y los auxiliares se trabajan después del sujeto. Siempre va a ser su ubicación en cualquiera que sea el caso, siempre después del sujeto, más el negativo NOT. Ya el verbo no va en pasado porque ya está el auxiliar y el auxiliar me indica que es eh, pasado. Entonces, ¿qué no solíamos hacer? Por ejemplo, nosotros no solíamos salir con mascarillas. Nosso, no, no, no, nosotros no usábamos mascarillas. Entonces, voy a colocarlo acá: We, did, not, nosotros no, use, Tú, solíamos, yo, usar, ¿no? Mascarilla. Más. Miren, solíamos usar. Ambos verbos puedo trabajarlos sí se puede. Recuerden que son verbos. ¿ya? Nosotros no solíamos, solíamos usar mascarilla. O no solíamos eh, salir. Go, out. No nos solíamos salir sin la mascarilla, ¿no? Sin mascarillas. Entonces cambia mi oración. Puede cambiar. Vamos a dejarla como el Dios nada más. Ya está. Entonces ya tengo aquí mi primera oración. ¿Qué más no solíamos hacer? Ah, nosotros no solíamos eh, lavar con una lavadora. Ah, we did. Not use to watch. Nosotros no solíamos lavar en lavadora, ¿no? Y... In... O sea, nosotros no solíamos lavar ¿no? en lavadoras. Nosotros no solíamos leer con luz eléctrica. Ah, otra oración también sale. ¿Qué no solíamos hacer? O de repente actividades que nosotros... Eh, no realizábamos y que ahora sí, ah, nosotros no solíamos eh, tomar clases virtuales. Bien, podemos trabajar. We did not, nosotros no solíamos use to state virtual class. Nosotros no solíamos tomar clases virtuales, ¿no? Virtual class. Ya está. Entonces, son actividades que no solíamos hacer. Ahora, esto es positivo, negativo. En el caso de las preguntas o la forma interrogativa, ¿qué tiene mi forma interrogativa? Mi forma interrogativa, qué me dice o qué me indica, en este caso a mí, me indica lo siguiente, que siempre voy a iniciar, ¿con quién? Con el auxiliar, el auxiliar en este caso es DIT, entonces vamos a dejarlo aquí.